gracias, amado, y a toda la gente que está con nosotros. Eh, ahí escuchábamos al Padre Moncho hablar de esta situación que se ha presentado en San Francisco de Macorís, los deseados apartamentos de Aguayo. La verdad que lo mucho hasta Dios lo ve ha causado revuelo en todo San Francisco, el hecho de que se ha entendido que ha sido injusta eh, la manera en que se ha hecho la entrega, porque se entiende que muchos de los ciudadanos que recibieron estos apartamentos, pues no tienen las condiciones eh, básicas, fundamentales para la entrega de viviendas. Cuando hablamos de que si una persona lo necesita o no, eh, deberíamos de evaluar algunos elementos, algunos aspectos. Yo quiero poner una imagen de un señor. Eh, utilizo la imagen del señor para representar a tantos de diferentes sectores de acá de San Francisco de Macorís que sí, ciertamente, necesitan una vivienda, pero de manera urgente. Cuando vamos eh, a una de las... De, de, de la génesis o de lo que es el INVI y de cuando ellos eh, plantean o, o enunci enuncian las informaciones o las noticias de la entrega de apartamentos. Hay una parte que yo quiero leer direct, eh, allá en producción que se la señalé. Vamos a ver, yo se la mandé, la podemos ir poniendo en pantalla. Ahí está. Ahí está. Dice eh, en la noticia de la página oficial del INVI. Estamos felices de poder entregar estos proyectos que benefician a estas familias. Muchas personas que vivían en terrenos no favorables. Yo quiero ahora poner la imagen del Señor para saber si personas de las que se le entregó estos apartamentos en Aguayo viven en condiciones no favorables como vive ese, ese ciudadano de acá de San Francisco de Macorís. Pero es donde su cara. No, no, no, no, no quise ponerla. Eh, pero sí le puse una carita triste ahí porque nos entristece, nos duele ver la desigualdad, la poca distribución equitativa de los recursos. Como decía mi compañero, es un dinero que no es con dinero de los PLDistas, de los PRMistas, en caso de si fuera el caso para no plantear, ah, no, que si fuera el PRM también lo hiciera. Estamos hablando... De equidad. Estamos hablando de justicia social. Estamos hablando de igualdad de condiciones. Estamos hablando de igualdad de oportunidades, donde se supone que todos deberíamos de tener los mismos derechos a adquirir o recibir cosas si la necesitamos. Que porque pertenezcamos a un partido político tengamos más posibilidades, más favoritismo de obtener lo que otro ciudadano, que al igual que usted tiene el derecho... No tiene las condiciones que tiene ese señor, y vamos a ampliarlo, y que tienen otras comunidades de acá de San Francisco de Macorís. Creo que es descarado y es descarado injusto lo que ha sucedido en nuestra ciudad en el día de ayer. Señores, ¿qué va a pasar con tantas comunidades, con tantas familias que sí necesitan un hogar? Que si bien es cierto, usted puede decir que usted eh, trabaja en el Estado, que trabaja en una institución privada, que tiene tres hijos, que vive en una casa alquilada. A mí usted no me va a decir que usted vive como vive ese señor, como viven cientos de familias en San Francisco de Macorís. Si fuéramos justos, se eligieran a ciudadanos, aunque de alguna forma se busque beneficiar a gente de su partido, que también los hay muchos, muchos pobres. Ah. Pero cuando lo ponemos... A los que salen en las primeras planas de las noticias, vemos que están muy frondosos, bien cambiados, que trabajan y que tienen las condiciones que no las tienen otros ciudadanos de acá de San Francisco de Macorís y del país. En época de Balaguer se decía gordo y colorado. Gordo y colorado <ríe> y frondosos. Usted me dice, como han dicho, por ejemplo, dijo un amigo Carlos Torres, que él es uno de los beneficiados, yo tengo el derecho, tengo tres niños, tengo 18 años pagando casa, pero Carlos, y a los otros, no estás igual que como está ese amigo, que como están muchos de las comunidades de Ugamba. Nosotros debemos de tratar de ser justos. Y que de alguna forma se vaya cambiando de nuestra mentalidad, que el hecho de que pertenezcamos a un partido político tiene que ser para nosotros lo que se haga en un gobierno en el que se está o en el cual se pertenece. La justicia no existe. No existe, no existe. Es una utopía ciertamente, pero es como dicho, no vamos a descansar y no vamos a desmayar. Señores, mm -hmm. vemos ciudadanos denunciando que ellos tienen documentación y lo vamos a poner el vídeo ahora de que iban a ser favorecidos, gente que se le ve la pobreza, las condiciones de invivienda, de recursos económicos. ese señor, vamos a escucharlo. Vamos a darle audio, Chama. Señores, nosotros somos fuimos de los beneficiados o beneficiarios del proyecto... Eh, Villa Progreso en Aguayo de la provincia de Duarte, pero eh, fuimos de los primeros asignados, mire que el, el INVI nos, nos envió los datos de que estamos ya asignados y vinimos aquí a ver por qué no nos habían invitado a firmar y nos, nos dijeron que no estamos incluidos, pero anteriormente nosotros estábamos incluidos, incluso a, a cada uno de nosotros se nos enviaron los datos de que estábamos incluidos y que enviáramos selva eh, eh, y todo eso. Sin embargo, Miledis Núñez y el gobernador Luis Núñez secuestraron los apartamentos de, de Villaprogreso en Aguayo y se lo dieron a quienes ellos quisieron, a gente de ellos. Sin embargo, a personas que realmente los necesitamos, a, a, a nosotros nos excluyeron. Eh, quisimos poner esas declaraciones de este ciudadano y de quienes le acompañan, porque ahí nos da a entender que no ha habido una claridad y una transparencia en el manejo de la entrega de estos apartamentos. Son 96. Es importante que San Francisco de Macorís y toda la provincia y todo el que quiera tener acceso a quienes fueron entregados, que esta información sea pública. Cuando vamos al INVI, no vemos eso que ¿A quiénes mostró, se le entregó los 96? Eso se mostró ahí en, en, ante las cámaras, ¿qué era? Es un documento donde ellos ya eran previamente avisados de que iban a ser beneficiados. Mm -hmm. Ahora para la entrega ni se les informó ni sabían nada, mm -hmm. nada y sencillamente quedan fuera. O sea, no ha habido transparencia en esta entrega de estos apartamentos. Tenemos una llamada. Buenos días. Sí, buenas. Adelante. Adelante. Buenas. Vuelva y llame, fue, eh, por favor, y disculpe. Bien, entonces, o sea, cuando nosotros hablamos de igualdad de condiciones, señores, de acceso a las ayudas que ofrece un gobierno, se supone que debe de ser eh, abierto cuando tú dices o entras a la página oficial o cuando se le pregunta, por ejemplo, eh, que de Agenda 56, que fue muy fuerte con las preguntas que le hacía al representante del acá, O sea, hay que ver ese video que al final el señor se queda sin respuesta, un tanto agresivo, pero eso es lo que se busca al final sacar eh, respuesta. Cuando tú entras a, a buscar los requisitos que tú necesitas para acceder a una vivienda por ayuda del gobierno, o sea, es muy clara las condiciones. Y una de ellas es que para todo público, para todo el que se entienda que lo necesita, Ahora, pero cómo determinar quién necesita más una u otra o si está correcto o no de que se la den a un ciudadano que por pertenecer al partido político que está haciendo esa entrega sea beneficiado o que se le entrega a un ciudadano que sencillamente no pertenece a ningún partido político o que pertenece a la oposición pueda ser beneficiado. O sea, valorar y evaluar quién más necesita una vivienda. En un país donde sabemos que tenemos demasiadas dificultades económicas y que hay bastante pobreza y que queda demostrado año tras año en estas temporadas ciclónicas cómo gente pierde sus casitas, cómo se le va todo, cómo pierden lo poco que logran conseguir para perderlo al año siguiente. Y que lo poco que se pueda lograr a nivel de construcción de vivienda quede en una nebulosa, que no quede claro la manera en que ha sido entregado y que según el INVI... Y las informaciones, noticias que ellos ofrecen en sus eh, páginas oficiales es para personas de sectores vulnerables. Pero entonces cuando tú ves quiénes son los beneficiados, no necesariamente es así. Tú dices hay algo que no está claro, o sea, no ha habido un manejo correcto. Y lo doloroso de esto es, amado Yerjan, amigos televidentes, cuando tú te le acercas o le preguntas a esos funcionarios o a los beneficiados, te dan una justificación que tú dices, pero bueno... Y cuando hablas con los funcionarios dices, ay, pero yo no sabía eso antes. Y, y, por, y, entonces, y eso no está en mi mano. Eso es un asunto del sistema, pero qué descaro. O sea, los funcionarios de acá de San Francisco de Macorís no saben lo que está pasando en el barrio azul, no saben lo que pasa en el sector Santa Ana, no saben lo que pasa en Ugamba. ellos van a ir a que dan pena con ese puente ahí que vino el Danilo, vino Gonzalo, y tienen años y años pidiendo el bendito puente. El o sea, ellos, del mundo. ellos no saben lo que pasa con las comunidades de San Francisco de Macorís y tú ves que te dan una respuesta. Superficial y que no demuestran ningún interés por realmente ayudar a esos ciudadanos que lo necesitan y todos los años nosotros viendo la misma miseria y teniendo los ciudadanos que están recolectando ayudas y llegándoles unos colchoncitos porque no hay forma de que se resuelva un sector de vivienda en nuestro en nuestra ciudad. No han sido capaces las autoridades de San Francisco de Macorís de resolverle a esos ciudadanos. Tienen todas las vidas en funciones públicas, estamos hablando casi de 20 años, gobernadores, diputados, en importantes cargos representando a la provincia. ¿De qué forma lo han hecho? No se han beneficiado los ciudadanos más necesitados de acá, de San Francisco de Macorís, de la gestión de quienes nos han gobernado y han legislado en los últimos años. Da vergüenza en la manera en que se han manejado. Bien, gracias Carolina. Tenemos Uy, una llamadita. No te pongas brava. Eso molesta. <ríe> bueno, hay que ir, a ir. Adelante, hay que ir. Adelante, buenos días. Buen día. Muy bien, muy bien. <risa> para presentarlo, porque Ay, tiene un coste muy bonito, no sé, de cuál es ¿Sí? eh, Muchas gracias. Ya estoy el... a, a, a sí, sí, terminar la Y me dijo porque si Siquio parece que el caso le quedó muy grande ya. ¿Si Siquio? Si Siquio parece ¿Sí, que le da la... ya como que no estaba para trabajar en ese caso. ¿Cuál es el que pero, que no este pero, ¿cuál es su denuncia, es caballero? Porque no está trabajando el mismo tema, el, ya, el, el tema del descuido, sí, cómo no. Que sí. tienen que esa como 20 mil y toda esa tela de Gracias. Bien, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Atención Siquio, que te ponga la pila Te dice ese amigo televidente Vámonos a la pausa señores Regresamos en breve, no se vayan